¿Qué vemos acá? Esto es un plato llamado Pabellón, Pabellón Criollo Venezolano. Tiene arroz, caraota, frijoles negros, carne mechada y plátano o tajadas con queso. Bienvenidos a mi canal Sola Estrella, una estrella en la cocina. Y comenzamos con los ingredientes vamos a licuar cilantro, tomate, pimentón, cebolla y ajo una vez que tengamos esto licuado lo vamos a agregar en una olla con un poco de aceite para sofreírlo agregamos un poquito de salsa de tomate o ketchup agregamos paprika sal al gusto y un toque de pimienta recién molida. Esto lo dejamos cocinar tapadito, lo revolvemos y lo dejamos cocinar tapadito un ratito y esto va a soltar unos aromas riquísimos porque son verduras sofritas. Por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de este y otros videos y activa la campanita esto huele riquísimo ahora vamos a agregar la carne ya por supuesto una vez que la tenemos desmechada la agregamos en la salsa para que absorba y agarre todos los sabores de las verduras, esto lo podemos hacer para acompañar unas deliciosas empanadas, para unas arepitas, unos pancitos o como en esta oportunidad que yo voy a preparar el pabellón, exquisito. Mezclamos la carne con la salsa, la tapamos un rato, cosa de que vuelva a hervir, y la carne agarre todos los sabores de la salsa, de la salsa de verduras. La dejamos tapada unos minutos mientras vamos a, friendo las tajadas de plátano amarillo, exquisitas y deliciosas, me encantan las tajadas y ya con los granos listos porque ya los hice y el arrocito es pabellón criollo venezolano, espero que lo hagan en su casa y lo disfruten